y en el objetivo del proyecto Soy Mejor Persona, Soy Colombiano de Paz es generar una cultura de paz a partir de la creación de estrategias de la misma comunidad educativa que fortalezca el clima escolar de la institución. Bueno, educar para la paz desde el aula de clases vincula la importancia de las familias eh, los docentes y los estudiantes como comunidad de cualquier institución educativa, teniendo como oportunidad cualquier estrategia pedagógica para la formación e implementación de valores vivenciados en el escenario escolar. Eh, una de ellas es eh, romper con los esquemas, ir más allá de los contenidos, eh, preocuparse por el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes, de dónde provienen, cuáles son sus características socioemocionales, sus características culturales y mirar cómo se educa más allá de lo que puede decir una malla curricular o de lo que puede decir un plan de estudios. Allí se educa a partir de los valores y definitivamente también educando a partir de la vivencia de esos valores y del ejemplo que se da a partir de todo lo que se, se convive y de las experiencias dadas al interior de la institución educativa. La importancia de tomar estas formas disruptivas en el aula de clase eh, se genera para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, habilidades comunicativas y habilidades com cognitivas en los estudiantes y en los mismos docentes. Eh, de esta forma el desarrollo de estas habilidades vivenciadas a través de los valores permiten el aprendizaje y el proceso de formación de manera integral.